Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos esto que la verdad es una curiosidad. Eh, se lo quería traer básicamente porque estamos aquí en Steam. Bien, eh, todos deben conocer Steam, supongo es la plataforma más grande a nivel mundial de venta de juegos. Sí, ¿no? Creo que sí, porque Epic abrió una tienda también, pero... Creo que Steam G2A también es para vender juegos pero creo que no está en nivel no sé, me parece, no sé, no estoy seguro, no tengo los números, pero por lo menos es una de las más grandes, seguro, ¿bien? Eh, ¿Y por qué traigo en esta ocasión Steam? ¿Qué tiene que ver Steam? ¿Por qué está el What en Steam, bien? ¿Se acuerdan que hubo un proyecto en algún momento que, che, va a estar el What en el World of Tanks en, um, en Steam? ¿Qué es esto que lo otro? ¿Qué te parece? Me preguntaban algunos, yo les dije, que no sé, me parece, me parece bien... Me parece... Supongo que bien. no sé, yo qué sé. La verdad que no tenía una, una opinión totalmente formada y certera. De... Me parece que, o sea, en el sentido de que... Mientras el juego tenga mayor exposición, más gente se va a sumar. Bien, pero, pero, pero... Sin embargo, hay una cuestión que no tuve en cuenta en su momento. Eh, digamos, eh, y que tiene que ver con esto. <risa> Reseñas generales mayormente negativas, chicos. O sea, fíjense... Que es tremendo, o sea, de 1542, el 35% de las reseñas de 1542, el 35% dicen que es positiva. Eso directamente desalienta un montón a los jugadores, eh, a los futuros jugadores o a los que, por ejemplo, ¿no? eh, yo quiero jugar un juego, quiero bajar un juego. Yo lo primero que hago es. Bueno, miro, miro algún videito en YouTube, no sé qué, que esto que el otro, pum. Me fijo acá. Mayormente negativas y automáticamente bajo. A ver qué dicen del juego, ¿entendés? Eh, bueno, vamos a ver que... Ahora vamos a analizar un poquito más eso también y nos vamos a meter ya en el tema este que tiene que ver con el what en steam eh, Linda imagen, eso me gustó. Eh, Mira el coso, el canon. Eh, acá tenemos algunas imágenes, también hay un videito por ahí también que nos muestra... La epicidad de estas batallas ¿No? Supongo Estamos en Himmeldorf Como que ahí quieren mostrar los gráficos Supongo, ¿no? Va por ese lado la cosa, me parece De culo eh. sería se ahí se se Ahí está. Eh, si sí, ahí está el videito como que muestra el pum, y lo baja. El T95. Bueno, la torreta. Más de 600 vehículos históricos. No, muerto. la 50B. Las Artis. Bueno, ¿ves? Estaría bueno que la publicidad que a veces suena. Va, suben no, que en realidad pasan en YouTube sea algo así. Tiene que ser un video así, bro. No como eh, ese botón comandante. No sé si la vieron la propaganda que, que suben a veces. Y dice, eh, hemos encontrado el botón comandante. No, ese no es el botón. No se sé, quede malísimo, malísimo. Yo creo que si me pagan a mí lo hago mejor, bro. Eh, algo así tienen que hacer. Algo como exactamente esto tiene que ser su video de publicidad. Ven ahí, y volando municiones, los gráficos, los mapas. Tallas C, pero así, que ponga, eso tiene, eh, eso tiene que ser. Bueno, listo. Eh, esto quería mostrarles. Bien, básicamente me pareció muy raro. Por eso dije, miré así, no sé qué. La verdad ni me di cuenta. Después mirar el rato. Mayormente negativas, ¡Wow! Perfecto. Rosario, eh, Rosario, ves que no. Es como que no te lo recomiendan al juego. como que. Eh, te dicen, bueno, te puedes interesar este y, y este contra. ¿A ver, el Blitz? Muy positivas las reseñas, la reseña. mirá, 74.000, muy positivas, la del Watt Blitz, war PC, mayormente negativas uh. A ver qué dice, acerca de este juego, Tomo, toma los mandos de más de 600 vehículos de la segunda guerra mundial y mediados del siglo XX Y demuestra tu valía contra jugadores de todo el mundo, sale al rodar y vive batallas épicas contra otros jugadores en las que importan tanto tu capacidad de combate como tu estrategia eh, encuentra tu blindado, hazte con más de 600 carros de combate y vehículos militares de las mejores naciones en materia de construcción blindada de la historia. Descubre 5 tipos de vehículos con papeles únicos en el campo de batalla. Prueba distintas combinaciones de tipos y naciones para encontrar la máquina de guerra que mejor se adapte a tu estilo de juego. Estudia el campo de batalla y conoce a tus rivales. Explora los mapas y descubre las mejores ubicaciones para tu máquina. Juega solo o juega en equipo, sale a la batalla y únete a los jugadores aleatorios o forma un pelotón y escoge a tus compañeros de equipo. Elijas lo que elijas, eh, asegúrate de dominar en el campo de batalla. Elige entre varios modos de juego, supremacía, eh, únete a un, juego, a un equipo y lucha, eh, mapa global. Mejora y personaliza. Desbloquea nuevos módulos para mejorar tu vehículo. Elige equipamiento y personaliza tus vehículos con distintos elementos. Amolda a, a tus vehículos que, con decenas de camuflajes históricos, combinaciones, bla, bla, bla. 160 millones de personas no se pueden equivocar. Millones de jugadores se enfrentan en World of Tanks todos los días. Ven y descubre lo que te has perdido todo este tiempo. Bueno, acá te dice los requisitos, ¿no? Eh, los mínimos NVIDIA GeForce 8600. ¿Cómo oh, era mi ex placa de video. La que tenía en la otra compu así, pero... 10 años. Boludo. Eh, banda ancha, 57 GB pesa la mierda. Windows 7, 8 o 10. Eh, bueno, básicamente eso. Eh, bueno, y vamos acá. A esto esto que quiero. Quiero analizarlo un poquito a ver qué dicen. Si son. tiran fruta los que han comentado. O, o digamos, o son realistas, ¿no? A ver, eh, Altair dice. Eh, Jugué a Watt durante cuatro años. Si Wargaming siempre fue una compañía... Esto dice Alta IR. Sí, sería Alta 1 IR. Eh, así que creo que no me sorprende que tardara 10 años en sacarlo de su launcher para que al final no puedas vincular tu cuenta. Es lamentable. Eh, no, obviamente no lo, no lo recomienda. Eh, Delro... Mmm, Marik. Eh... Llevo jugando desde 2017. Tengo 10.000 batallas. Y me he descargado 28 GB y pasado el tutorial. Eh... De mierda supongo que será, ¿no? Solo para hacer una reseña de esta... Mierda será. Cancerígena. La 1.0 ha sido un mero parche que no ha cambiado nada. El juego es pay to win Dando carros premium pesados, eh, pasados de rosca. Han tratado de arruinar la experiencia... Free to play Solo para ganar más y más dinero Mientras perdían jugadores año tras año Siguen sacando Supongo que serán mierda, no sé Se le debe bloquear, ¿no? Supongo Steam Los, los cositos eh, Mierdas estéticas y decorativas Sin arreglar ningún mapa desbalanceado Si eres nuevo Los viejos jugadores van a palizarte sin piedad Ni posibilidades de defenderte Bueno, pero eso pasa por lo general en todos los juegos, ¿no? Entras a jugar un juego contra chabones que son muy buenos Te van a romper el... el, el... La cabeza Que os den bien por el culo Especialmente ah, Es español el que está hablando ¿no? Que os den por el culo tío Especialmente a Wargaming por no arreglar tu juego Y a Delro gracias por haberte cargado el foro español Mucha gente había compartido Valiosa información gratis Y gracias a ti han abandonado el juego Y ahora el foro es una Valla publicitaria llena de trolls y llorones A ver si te vas a cola de paro Y dejas de Bueno, Tranquilo vete chanta ¿Qué le pasa boludo? Para mí que está enamorado de él, ¿eh? Nivel de Steam 0, boludo. Me gustaría ver qué, qué otras cosas comentó. Eh, este que... ¿Quién es? Stay Dark RCK. No, no vale la pena una mierda. Como usuario nuevo entras con toda la ilusión de tener un gameplay decente y, los que, y lo que vas a conseguir es un asco de juego totalmente desbalanceado. No importa qué tan... Eh, Al estratega juegues. No importa dónde te escondas ni te ubiquen. Siempre vas a explotar con un solo disparo sin ver a nadie en el mapa. Asco de juego que se quede con sus 300 jugadores a lo máximo en una cola de 3 a 5 minutos para cargar cada partida y sea una eh, putada como sea. Ya o sea, hay gente muy enojada, boludo, muy caliente. No recomiendo este juego ya que está mal hecho. A ver, Niebla Espesa. Juego que va a ladería desde que decidieron meter carros eh, de pagos mejores que los de línea. Comentando. O sea, fíjate que igualmente hay gente que ya jugó. Y que está enojada con el juego, con la empresa, ¿no? Con Warami, obviamente. Pero no, no, no hay gente nueva. No sé, por lo menos no sé, porque ya todos dice, todos te dicen que son jugadores viejos. Mirá, desde 2017 ya te avisa este. Eh, no la perra, eh, es un asco, desbalanceado. Bueno, este puede ser. Este puede ser que sea nuevo, no sé. Eh, igual, sí, tal vez puede ser que sea nuevo porque dice que se va sin pegar un tiro y sin ver a nadie. Eh, sí, tenés que dar la mano al juego, bro. Así. Eh, y este sí, dice que jugó hace 34 años al vuelo, así que sí, son jugadores viejos. Juego que va a la deriva, dice nivel espesa. Desde que decidieron meter carros de pago fue p 2 poniendo tanques de servilleta inventados y carros con ruedas que hacen cosas imposibles para las batallas de carros de combate, teniendo un foro en el que solo los palmeros de Wargaming pueden opinar y a los que son críticos con la empresa los banean. No yo. La verdad es que no, no puedo opinar mucho del tema porque el, en el foro no, no soy. No, no, no, soy experto en el foro, porque la verdad es que la última vez que escribí en el foro o leí algo en el foro fue hace un tiempo largo, así que no. No sería mi mejor lugar para, para poder decir si es verdad o no. Pero me resulta raro que si digas algo crítico de, Bar de salvo que Bardé tipo de manera. que digas tipo empresa de mierda, esas cosas, así si no, no, pues. No creo. Va, bueno, no sé. A veces nosotros criticamos a Wargaming desde este lado y nunca nadie me dijo nada. Eh, bueno, evidentemente, bueno, no le gustó Y a tres más tampoco le gustan. Eh, o oh, no sé qué mierda es esto, ¿qué? Es dado 200 puntos, lo que tiene que... Eh, llevo demasiado jugando otro más que juega hace un tiempo. Eh, casi desde su salida, o sea, 2011. Me parece un buen juego y divertido, tanto este como su versión de Blitz. Pero me parece una pena que no dejen usar cuentas externas a Steam. Ya que pierden la posibilidad de jugadores, eh, la probabilidad de jugadores veteranos vuelvan al juego desde Steam. Ah, no la podés launchear, boludo. Solo vengo a decir que War Thunder es mejor. Adiós, Marcelitus. Eh, pido, aunque sea esta crítica no se... Pido, aunque sé que esta crítica no será escuchada, que permitan cuentas externas a Steam o mínimo que Wargaming deje usar eh, sus cuentas en Steam. Así, jugadores antiguos que no pudieron jugar eh, seguir jugando por X motivos vuelvan a disfrutar de este grandioso juego. Minutos 4 de 10. No digo que el juego sea malo. Eh, pero hasta que no permita. O sea, claro, este... no no eh, Si su 4488 no dice que el juego es malo Lo que sí dice es que, que permitan que se puedan eh, combinar cuentas O sea, la cuenta de Steam con la de vincular, ¿no? Don bins boludo, son todas malas, bro a una buena, boludo <risa> a ver qué dice este? Ja, no, si tienes una cuenta guardada vinculada a tu cuenta de Steam Olvídate de jugar y de crear cuenta nueva en vez. Lo peor es que te dan la opción de desvincular Steam Pero si sos como yo... Que eh, tengo datos de World and Blitz Ni te atrevas a hacerlo porque podrías perder esos datos. Información a la página de tienda. Requiere una cuenta de tercero. Waramine.net permite la vinculación a una cuenta de Steam. Al iniciar tu cuenta de Steam ya está vinculada a tu cuenta de Waramine.net. Por lo que no puedes usar esta aplicación para jugar. Claro, eso, eso chicos, eh, gente de Warming es algo básico, boludo. O sea, tendrían que permitir la vinculación de las cuentas. No sé cómo se hace, no tengo idea. No, no sé nada de informática a ese nivel tan específico, pero... Supongo que no va a ser tan difícil, ¿no? Eh, igual pensá que lo sacaron el día 29. ¿eh? O sea, nada, 29 de abril. Hace muy poquito. Eh, con lo cual puede ser que lo implementen en un tiempo, ¿no? Supongo que lo harán. No sé, yo si soy Warhammer lo haría. A ver, alguna buena que dice... Cuconets, eh, juegazo. Es una pena que tu cuenta Warhammer donde tienes tanques de tier 10 y un progreso avanzado no puedas usarla. Eso es, es clave, es, es básico. ¿El juego es bueno? Sí, sin duda alguna. Vale la pena. Más que nada... Para jugar con amigos. Lo malo y lo único por lo que están reseñando negativo es porque los que tenían ya una cuenta no permiten usarla y los obligan a empezar desde cero. Cosa que es nefasto, ya que el juego es pay too fast. Pero supongo que los. Sí, por eso, para mí también, boludo. Yo estoy casi seguro que lo van a. Lo van a implementar, eso lo tienen que hacer, si no sería una tontería. Realmente que no lo hagan, se están cortando. O sea, se están pegando un, un tiro en, en, en el pie ellos mismos, o sea. Bueno, hice el tutorial y jugué una partida exclusivamente para dejar esta reseña. Después de 6 o 7 años y alrededor de 26k, es otra vez que juega. Hace tiempo. Eh, de batallas puedo decir que ha valido la pena. El juego es muy entretenido y estresante. La mayoría de reseñas negativas se basa sobre el hecho de que no podés importar tu cuenta. Exacto, exacto. Eh, si bien se creó una especie de cola para novatos, a ciencia cierta los veteranos bajan a subir en ocho estadísticas a tier bajo, por lo que es muy probable que te desaparezcan eh, con facilidad al manejar las mecánicas del juego. O sea, que te caen a tiro Este juego es para cualquiera la respuesta es no La comunidad de las Américas es reducida Y cada eh, año es menor El juego ya tiene 10 años Masacra a los jugadores nuevos en general Y a los veteranos Llevamos demasiado tiempo en esto A cortar la brecha es básicamente imposible Si aún así estás dispuesto a enfrentar cuesta arriba Lo que representa este juego Bienvenido Lo único que puedo hacer Y podemos hacer los veteranos Para ayudar al programa de reclutamiento eh, Lo cual te otorga bonificaciones Y recompensas adicionales Bien, me parece cracks 88 o... Está en, lo, está en lo correcto. Está bueno porque el chan dice lo que le parece. Está bien. Eh, es verdad que hay muchos que bajan a los tires bajos eh, para, para farmear puntuación o Winoch o lo que sea, no sé. Eh, pero bueno, está bien. Y encima el Chaván dice: Bueno, yo lo único que puedo hacer los, los viejos es eh, hacer el coso ese de. ¿Cómo se dice? El programa de reclutamiento, así que está, está muy bien. Pero bueno, amigos, no sé, eh, quería mostrarles eso básicamente, a ver qué, qué piensan ustedes, cómo lo ven el juego hoy en día, eh, a ver qué dice Raybex. Lo descargas e instalas tres veces más rápido, comienzas como un jugador nuevo, y hay que tener en cuenta que es uno de los mejores juegos de tanques online. Solo pedirle a los desarrolladores que hagan algo con el benchmark, ya que hay muchos que nos gusta jugar, nos gusta jugar contra bots al comienzo. Como en World of Warships. Es preferible que contra jugadores que son muy veteranos y te... Bueno, eso no está mal, boludo. Eso no está mal. Que vos puedas elegir, por ejemplo... Ojo que podría ser una solución. podría ser una solución. Porque acá decían... Hace rato no me acuerdo quién dijo que era imposible... De que se ajuste la brecha entre los jugadores nuevos y los viejos. A ver... En cualquier ámbito de la vida, boludo. Si vos llevas jugando, entrenando... Eh, seis meses seguidos para una maratón... Vas a poder correr la maratón. Si yo empiezo a jugar... Eh, empiezo a entrenar hoy... Y la maratón es mañana. Y sí, no, no, no. no es que no, no se puede o sea, nunca vas a poder comparar la experiencia que tiene uno La experiencia no no, no, no se puede Es así O sea, el que tiene 10 años y, o, o el tiempo que sea Y juega el juego Y juega para mejorar cada vez más Lo va a hacer En cambio una persona que es nueva Obviamente le va a costar Desde luego, eso está claro Que la brecha es muy difícil de achicar eh, Pero esto es una buena opción El que tira acá Raybex eh, Que por ejemplo Vos puedas elegir al principio que sea parte, que no tenga que ver con, con el juego, ni con las estadísticas, ni nada, ni con tu hoja de servicio Y que te pongan para jugar bots ¿Bien? Entonces vos, le, vos podés elegir incluso nivel normal, eh, por ejemplo, fácil, eh, eh, normal o moderado y difícil O y, yo que sé, y ultra difícil Y vas practicando y está buenísimo, me parece una gran, gran idea Gran, gran idea, no sé qué les parecerá a ustedes, pero me parece una buena idea ¿Por qué? Porque si no el otro, el, el que es nuevo, ¿qué tiene que hacer? Empieza a jugar y es verdad, eh, Después con la experiencia te das cuenta que es un error a veces. Comprar un tier alto premium, un tier 8 y empezar a jugar. Si empezaste a jugar hace dos días el juego. Porque te van a masacrar, te vas ahí con un cero más grande que una casa. No tenés idea de qué hacer. Te vas con un defender al lado de la artillería disparar de atrás. Cuando no tenés que hacer eso. Eh, es complicado. Pero eso me parece una excelente idea. Y habría que ver de qué forma se podría llegar a implementar. Eh, bah, yo lo estoy diciendo como si fuera mi juego, como si fuera mi empresa. ¿no? Pero, me, pero sí me parece buena, me parece buena, en serio. Eh, y que sea un coso aparte, digamos Y que sea solamente contra los bots ¿Me ¿Entendés? Lo pones, no sé eh, Fácil, normal, difícil, legendario Legendario que sean como se acuerdan? como era este camino a Berlín Que era la Arti te va de todo lado Era imposible, boludo. Era imposible Pero no sé, no sé, no sé eh, No sé si se podría implementar, si se puede hacer o no Pero eh, no está mal por lo menos tirar ahí la, la premisa Pero bueno amigos, eh, nada Quería avisarles eso de que de que ya está el WOT en Steam. Y si quieren pasar ahí a, a chusmear Pueden buscarlo directamente acá en la barrita. Ponen Word of Tanks. Y les va a figurar. Les va a aparecer. Y van a ver todas estas eh, estas reseñas. Y ustedes también. Si, si quieren. Tienen cuenta de Steam. Pueden pasar y dejar su propia reseña amiguitos. Bueno estimados. Les mando un beso gigante. Cuídense. Y nos veremos en la próxima. Ah, y gracias a todos los que han donado aquí el canal. Eh, Nacho, Tower Roxer, me Gamer Shartan, eh, Seba eh, Pato Comunista, Omar Funes y Lucas Amaya. Gracias a todos. Besos. Chau chau.